confíes en esta tierra, en esta tierra al que tiene le será dado y al que no tiene le será quitado. Es un lugar donde la justicia y la injusticia se dan la mano, las oportunidades son muy pocas, y las que hay son para los que tienen mucha influencia. Es un lugar donde los empresarios que hay, te tratan como esclavo, y si no estás de acuerdo con la forma de ellos tratarte, te hacen la vida imposible hasta que tú mismo decides renunciar, de tal modo que legalmente no les acarrea ninguna responsabilidad. Esta es una tierra llena de sueños, una tierra en la que puedes florecer, pero los que están arriba no te dejan prosperar para que tú no les seas competencia. Es un lugar donde la esperanza abunda y los sueños se multiplican. Es un lugar donde tienes que luchar para alcanzar lo que tú anhelas de corazón. En este lugar se valora más a un muerto que a un vivo, y esto es debido a la mentalidad con la que se crece. El truco para tu lograr tus sueños en esta tierra, es hacerlo de forma muy discreta y prudentemente. Eso ha sido todo por este momento y te espero en el próximo video. Hasta pronto.